Viven camuflaje. Descúbranse solo cuando el Inquisidor entable combate con el enemigo. Tal vez quiera hacer lo mismo, Inquisidor. Pero cuidado: el sistema de su coraza no es tan nuevo como el nuestro. Su camuflaje no durará eternamente. ¡Vení peligro! No. It's from hell! Fuck! Fuckin' it was Los santos guerreros de los anillos sagrados. ¿Por qué están del lado de esos herejes? Let's go. Oh, une que I look de él, mis hermanos. Yo defenderé al oráculo. Aparte de la estación. Despeje la zona de aterrizaje. ¿Sientes?